en este último vídeo de este tema os voy a contar un hecho histórico que se produjo en 2003 y es que por primera vez una empresa que no era Intel proporcionó una ampliación para la familia 86 me estoy refiriendo obviamente a AMD, la gran competencia de Intel ese año AMD publicó el procesador Opteron, que fue el primero de 64 bits qué es lo que hizo AMD? Pues añadió 8 nuevos registros de propósito general que se añadían a los que ya teníamos y los llamó R8 hasta R15. A su vez estos registros, en total los 16 que había, los amplió a tamaño 64 bits, pero se seguía permitiendo el acceso a datos de 8 bits, 16, 32 o 64. Por último Respecto a los registros XMM de la tecnología SSE, que os recuerdo que eran de 128 bits, los amplía hasta un total de 16 registros, cuando originalmente eran 8. Eso es lo que hace AMD. Intel ve que le han adelantado y le han robado a su propia familia de procesadores. Al principio no lo aceptó, pero fue pragmático y al año 2004, al año siguiente, Intel aceptó los cambios de AMD. Hizo algún pequeño retoque, pero lo más importante básicamente es que cambió el nombre. Entonces, a los procesadores de 64 bits se llaman ahora X86-64. También nombres alternativos: Extended Memory 64 Technology M64T o bien Intel 64. Pero para andar por casa, X86-64. Hace referencia a la arquitectura de 64 bits. ¿Qué pasó al año siguiente? Bueno, pues en 2004 siguieron surgiendo novedades. Por ejemplo, Intel publicó la tercera versión de SSE, que incorporaba nuevas instrucciones, eh, en particular algunas que permitían garantizar la sincronización de distintos hilos, lo cual era muy importante para situaciones críticas. Por su parte, eh, dos años después, en 2006, Intel publicó la cuarta versión de SSE. Siempre son. Eh, acumulaciones o son ampliaciones que incorporan nuevas instrucciones que permiten ejecutar operaciones más rápidas, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que en 2007 AMD volvió a tomar la delantera y publicó SSE5, que más que una continuación de la versión 4 de Intel era realmente una competencia, porque no habían incorporado eh, todas las novedades de, de la versión 4. En resumen. Este es el conjunto de registros que tiene eh, la familia de 64 bits. Por un lado, los registros ahora comienzan por la letra R, se mantiene el nombre antiguo y luego a partir del 8, pues son números del 8 al 15. Son registros de tamaño 64, pero podemos seguir eh, accediendo a los 32 menos significativos con los nombres clásicos, EAX, EBX, x, etcétera. O bien en el caso de los nuevos registros sería R8W, R9W, R10W, etcétera. O bien podemos acceder a la palabra menos significativa, que son dos bytes. ¿vale? Sería, pues como siempre, ax, bx, CX, dx, etcétera. O bien con los nuevos registros R8W, R9W, etcétera. O bien podemos acceder a los datos bytes. Por lo tanto, el byte significativo o el menos significativo de la palabra inferior, AH, AL, BH, BL, etc. O para los nuevos registros, R8H, R8L, etc. Por otro lado, el registro de instrucción ahora tiene el jocoso nombre de RIT, que es registro de puntero de instrucción extendido a 64 bits y como siempre contiene en su mitad inferior el registro EIP y en su cuarto inferior el registro IP. El registro de estado o de flags también se amplía a 64, ahora se llama RFLAGS. En su mitad inferior contiene los e flags anteriores y en la mitad superior realmente no se utilizan para nada. Simplemente están ahí por reservados por si en un futuro hacen falta. Los únicos registros que no cambian respecto a la versión de 32 bits son los, los selectores de segmento que siguen valiendo 16 bits en tamaño y que tienen los mismos nombres de siempre. Son los 6 habituales. A toda esta lista de registros no podemos olvidarnos que tenemos, además, los 8 registros de la unidad de coma flotante, de tamaño 80 bits, más los 8 registros de la tecnología MMX, desde el MM0 al MM7, que son registros de 64 bits, y por último, en la tecnología SSE, se amplía a 16 los registros y por lo tanto tenemos del XMM0 hasta el XMM15. Y esos registros os recuerdo que tienen tamaño 128 bits. La familia 64 añade un nuevo modo de operación, que es el llamado IA32C, que a su vez tiene dos submodos o dos partes. El modo de 64 bits, o modo largo, es realmente el modo nativo de 64 bits, que utiliza... Direcciones de 64 bits y datos de 64 bits. Pero hay un submodo de compatibilidad con los procesadores de 32 bits. Entonces es equivalente este submodo es al modo protegido de 32 bits que hemos visto anteriormente. Como solo tenemos direcciones de 32 bits, solo se puede acceder a los primeros 4 GB de la memoria. En realidad, este modo de compatibilidad permite ejecutar programas anteriores para 16 o 32 bits que, en general, funcionarán bien sin necesidad de recompilarse. Pero algunos, que son los que, por ejemplo, necesitan ejecutarse en el modo virtual 8086, los más antiguos, pues seguramente esos no funcionarán correctamente. Un nuevo hito en 2006. Aparecen los procesadores multicore. Un core, pues es un procesador completo con su unidad central de proceso completa, que está dentro de un chip que contiene otros cores. Por lo tanto, un mismo chip tiene varios procesadores independientes, cada uno con su instrucción, o sea, su, su procesamiento es completamente diferente, pero pueden compartir recursos como memoria, periférico, etc. El número de cores hoy en día eh, va desde el mínimo, que serían dos hasta 18. Supongo que a lo largo de los años venideros, irá aumentando este número de cores. La familia Core pues, tiene varios ejemplos. ¿vale? Los nombres comerciales de Intel son Core Duo, 2 Duo, 2 Quad, Core M, i3, i5, i7, i9. Para que os hagáis una idea, el Core i7 modelo 750, que es de 2010, tenía un total de 1170 millones de transistores. Este es el orden de magnitud, miles de millones de transistores en los chips actuales. Recordad que el 4004 del año 71 tenía 2300 transistores nada más. Este de la imagen, por cierto, es un Core 2 Duo. Veis que sigue manteniendo el formato cuadrado, pequeñito. Veis la moneda para que os hagáis una idea del tamaño. La diferencia es que no tiene pines. Si yo le doy la vuelta, no tiene pines. Los pines siempre se tuercen, se rompen se enganchan, entonces tiene contactos de tal manera que funciona muchísimo mejor y evitamos el tema de que se pueda romper un pin. Bien, en 2008 ya en la familia Core tenemos lo que se llamó la Advanced Vector Extensions, las AVX, es otra batería de instrucciones, Single Instruction Multiple Data, que con la misma instrucción podemos ejecutar instrucciones en muchos datos a la vez, datos de 256 bits o 512 bits, en particular esta primera versión AVX de 2008 incorporó 16 nuevos registros llamados IMM para datos de 256 bits y en 2015 se publicó la versión AVX 512 que incorporó 32 registros llamados ZMM de tamaño 512, los Y amplían a los XMM y los Z amplían a los Y. Aquí vemos un esquema con los distintos registros. ¿vale? Tengo eh, la tecnología SSE, incorporó inicialmente 8 registros XMM de tamaño 128. De tal manera que ahora el AVX añade, digamos, duplica a tamaño 256. Y entonces el, el registro completo sería el IMM y además amplía de 8 a 16. Y a continuación la versión 512 amplía de nuevo a 512. Entonces el registro completo de 512 bits es el ZMM de 0 a 32 a 31 perdón y luego podemos acceder a la mitad inferior que serían los YM o al cuarto inferior que serían los XMM. Toda esta tecnología SSE en el fondo lo que permite es ejecutar una instrucción con muchos datos, por ejemplo todos los elementos de un vector, vale, de tal manera que el procesamiento de datos audiovisuales, pues de vídeos o datos de gráficos, etcétera, se ve aumentado en velocidad. En resumen, eh, según eh, las palabras de Paterson Genesis, que son precisamente los creadores de MIPS parafraseándoles, la arquitectura 86 es difícil de explicar, como habéis podido comprobar en estos, en estos vídeos, e imposible de amar, porque es súper complicada, llena de excepciones y de irregularidades. El diseño se ha hecho a lo largo de más de 40 años, desde que en 1978 empezaron a construir el 80-86. Y eh, han participado además muchos equipos de trabajo absolutamente diferentes. De tal manera que no se ha tenido una visión de conjunto, se ha ido ampliando poco a poco, eso sí, siempre garantizando la retrocompatibilidad. Gracias a esta retrocompatibilidad todavía podemos seguir ejecutando programas pensados para los primeros procesadores y quizás esa es la clave del éxito de esta familia de procesadores. Ya sabéis que la familia 86 es la dominante absoluta en el mercado de los PCs, ya sea ordenadores de escritorio o bien portátiles, etcétera, cloud computing y todo tipo de servidores. Sin embargo, eh, la familia de procesadores más frecuente, más abundante en el mundo es la ARM, que es la que domina el ámbito de los sistemas empotrados y la telefonía móvil. Bien, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado.